otro blogcito eh, me emociona mucho eh, que el anterior video le haya ido bien eh, y ahorita me estoy dando la tarea de grabar otro porque porque sí oigan quiero contarles algo muy chistoso y es que yo ya había grabado un video de que siguiendo recetas de TikTok y pues al parecer ya lo terminé pero me falta solamente una comida y es la única que no he podido grabar. Este. Pero ya, ya me voy a hacer la tarea de terminarla porque, este, pues nosotros nos estamos moviendo, moviendo para hacer todo esto realidad y seguir con los videos y así. Y. Otra cosa, chismecito que les quiero contar. Eh, en los clips anterior me han visto como editando en la computadora. Y sí, amigos, efectivamente contarles de que este el fin pasado tuvimos la sesión de fotografías a una parejita que se va a casar el mismo día que nosotros. Entonces nosotros súper emocionados tomándole las fotos. Ya habíamos agendado un día, pero la verdad es que ellos no pudieron. Entonces la cambiamos para... Bueno, la cambiaron ellos para este sábado pasado. Porque hoy viene siendo jueves 4. Entonces la pasamos como para el día 30, creo, 31 de eh, abril. Y pues amigos, salieron increíbles las fotos. Eh, por aquí les voy a poner alguna de las sesiones en lo que estoy hablando. La verdad es que quedaron muy bonitas. Nos gustó un montón eh, el terminado. Eh, a mí me daba, no sé, creo que era la, la, la, la combinación de nervios De que, ¡híjoles! la primera vez que les tomo fotos a ellos, no los conozco Y es que, es, no sé, bien raro, porque también ellos están nerviosos Y se notaban en algunas fotografías Este, Pero ya de poquito en poquito como que se fueron soltando y así También les hicimos un pequeño videíto Como es un Save the Day entonces es el que quiero terminar ahorita Que a ustedes ya en este punto, para este punto ustedes ya lo pueden ver eh, Es más, se los dejo aquí para que lo vean y ya me callo También contarles sobre que ya estamos a mayo amigos Estamos a mayo y mayo se va a ir volando y yo el próximo mes, ya chequé el 24 de junio, tengo mi primera prueba de vestido. Uh, y estoy muy nerviosa, emocionada, eh, expectante. Porque la verdad, con ese vestido tengo un, un asunto, tengo un tema. Entonces estoy nerviosa por lo que van a ver mis ojos. Estoy sumamente nerviosa. Pero confiando en de que me van a dar un buen trabajo. Ay, y así... Y también comentarles que yo creo que ya en estos meses... No, en estos meses no. Ya en estos días, en estas semanas... Mmm, me doy a la tarea de hacer eh, los letreros para los pajecitos. Y mmm, mandar algunas cosas que me hacen falta. Eh, que necesito que sepan. Porque los las pajecitos, las niñas, van a llevar un vestido. Entonces a esas personas mandarles como tipo el prototipo del vestido... Y luego comprar las luces de bengala. Bueno, cosita, cositas que me hacen falta. Van a venir conmigo a hacer eso. Entonces, eh, esta va a ser una semana tranqui, amigos. Una semana tranqui. De hecho, ya se va a acabar y yo no he blogueado absolutamente nada. Muy poquito, nada más. Eh, pero lo que se reúna en estos días. Entre hoy, mañana y el sábado. Y ya. Eh, y la próxima semana, ahora sí nos vamos a dar a la tarea de ir a las tiendas. Para checar lo de las tablas. El pegamento, luces de bengala, este, cositas que nos hacen falta de que ya, ya, lo ocupamos ya, ya. Este, y también, no sé, me quiero organizar como una comida con brunch, no sé cómo llamarle, uh, para las damas, para que se conozcan y yo darles de que los detalles full de lo que va a pasar en la boda este y también comentarles que sí, quiero, sí o sí quiero hacer como un pequeño ensayo porque mmm, la verdad todos en mi familia son católicos menos mis amigos de la iglesia porque obviamente son cristianos y ellos ya saben qué rollo pero mis amigos, mis familiares, los familiares de mi novio pues también están así de que, ¿cómo es que se van a casar? O sea, no, no entiendo este rollo nuevo. Entonces, queremos hacer un ensayo con nuestras, bueno, con mis damas, con mis papás, con sus papás, con los pajecitos, pues para que sepan bien qué rollo, cómo es que van a llegar, cómo se van a mover, cómo se van a acomodar. O sea, que ven el espacio ya de una vez, se lo imaginen. Y, y así Este, porque no quiero No quiero errores en mi boda Y más en ese porque Pues es cuando llevo yo Y así Este, y también Checar lo de la persona que Va a tocar unas canciones Ay, ahí están esos gatos Ah, que por cierto no les había dicho Que hay unos gatitos aquí que estoy cuidando Y que son justamente esos Esos dos, bueno, él Y hay otro gatito que también es muy travieso. Este, lo, lo estoy cuidando. Es un gatito muy travieso, pero muy bonito. Este, y hay otro, hay un gatito. Bueno, yo, esos no son míos, pero los estoy cuidando. Pero hay un gatito que es muy especial. Ayer justamente lo vi. Es una camada como de cinco gatos. Y todos son le, el papá, adivinen quién es. Mi gato, el blanco. Entonces, básicamente son míos. Hay uno en específico que me gustó y que sí me voy a quedar porque nació con una patita diferente a la otra. Entonces. De hecho, o sea, no tiene. Tiene la patita tal cual. Pero no tiene las gomitas que tiene aquí. No tiene eh, los deditos, por así decirlo. Sus garritas no las tiene. Entonces, ese planeo quedármelo. Ya hablé con mi novio y me dijo de que sí, hay que quedarnos ese gatito, no te preocupes. Entonces vamos a tener tres gatitos ya en nuestra casa. Y pues ya amigos, ahorita me voy a dar la tarea de terminar de editar ese video. Y ahorita le seguimos con todas las cosas que vamos a hacer. porque vamos a hacer comida? Vamos a hacer... Mira, les voy a decir, vamos a estar en la cocina un rato. Vamos a hacer obviamente la comida para todos al rato. Y luego vamos a hacer... Este, más empanadas porque mi prometido me está ayudando a venderlas y también pues quiero promocionarlas de que vamos a vender empanadas eh, y también voy a hacer unas bolitas de queso rellenas de queso creo y ya eso es todo lo que vamos a hacer y ya eh, qué más pues ya amigos eso es todo ahorita me va a dar la tarea de hacer esto y pasamos a lo siguiente que ya les dije al siguiente día, ayer ya no les pude bloguear eh, nada, porque me la pasé en la cocina, sí, hice mi espagueti, y luego hice unas bolitas rellenas de queso que quedaron espectaculares, y luego hice eh, también empanadas, que justamente quiero tomarles fotos para ya como promocionarlas y poderlas vender como que este con mis amigos, mis conocidos y así eh, y pues ya no pude tomarle foto, pero yo creo que hoy sí se toma. Y este, pues bueno, con la novedad de que ya les había dicho que la próxima semana iba a empezar así de que full con las cosas de la boda. Pero ayer me dio la loquera y empecé, empecé a preguntar sobre este, meseros, loza, pasteles. Y, ay amigos, está súper caro los pasteles, están bien caros también los meseros, este hay meseros que no tienen losa, entonces me estoy dando la tarea de eso, pero como mi prometido es muy visual y es de que necesita ver números y comparaciones, si no, no. Entonces, eh, como ya hice las... o sea, pregunté con varios, entonces voy a ponerle de que en un Excel, porque prácticamente lo tenemos todo así, le voy a poner en un Excel como que los proveedores, los precios, las cantidades, este, el modo de pago, cosas así, este, pues para que ya él vea y tome la decisión, tomemos juntos la decisión, este... Y ya veamos qué onda con eso. Pues vamos a tener un blog, el blog, un blog muy chiquito eh, de la boda, de las cosas de la boda y así, ¿no? Y bueno, ahorita voy a eh, editar esas fotos y luego les voy, a hacer, les voy a hacer el Excel que les digo. este Porque obviamente ocupamos verlo como visual ambos, pero el más para hacer la comparativa... De cuál es mejor en cuanto a precios y así Entonces, este pues sí, la verdad es que sí, se ve muchísimo mejor Me gusta a mí también eso, a él le gusta también Entonces lo voy a hacer para tener una visión más clara de lo que queremos Entonces, ahorita nos vemos Each other's playlists No, no Used to be each other's best friends Yeah And now we go our separate pathways But your heart's still in mind Yeah And maybe we could try it next week Again el día de hoy, dos... Bueno, no, fue desde ayer, nada más que ayer ya no tuve chance de bloguearles porque, o sea, les grabé como que las vueltas y así que hice porque sí estuvimos un poquito ocupados el día de ayer, pero ayer... ¡Uy! Uh, ayer, 5 de abril, sí, sí, 5 de abril, a ver, 5 de abril nuestra queridísima Taylor Swift anunció que... Vamos a tener Speak Now y que todas las señales estaban ahí en sus videos, en conciertos. O sea, yo y creo que toda la swifty estamos bien felices. Estamos en shock. Estamos, o sea, ya lo esperábamos, ya lo anhelábamos, ya tenía que ir respirando Speak Now desde, uff, hace un buen. Ay no. Y desde que, o sea, desde que sacó Midnight y luego los videos... Este que en un específicamente estaban de que todos sus álbumes y presionaba el de Speak Now y todas de que es ese, es ese y ya ahorita, bueno no hoy, ayer ya lo anunció entonces nosotros las más felices ahorita pues me estoy escuchando el álbum de Speak Now de aquí hasta la fecha de lanzamiento que es hasta julio, ay dios julio, o sea no sé qué, yo creo que es lo mismo Estoy esperando mi boda, pero también estamos esperando Speak Now. ¿Saben qué es eso? ¡Ay, Dios! Julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, faltan tres meses después de Speak Now. Y ahorita faltan igual también dos meses. Porque estamos a mayo, junio, julio. Uh -huh. Dos meses, casi dos. ¡Ya! Bueno, ya basta hablar de Taylor Swift. Um, y pues, ¿qué les contaba, amigos? Este, Pues ayer sí les dije que hice toda la lista esa... De las cotizaciones Y pues la neta, este, ya yo creo que hoy o mañana nos vamos a dar el tiempito Para analizar esa lista Y ver, este, como que con quién Porque todavía estamos a tiempo Bueno para elegir a alguien Y este Y bueno, también igual Checando lo de los pasteles Para ver qué onda, en cuánto nos lo dan Que no esté muy caro Porque si la neta si sí queremos que sea de que viene accesible porque tenemos unas cosas de la casa que pagar. Por ejemplo, creo que si les dije, no les he dado un room tour. Un room tour. Un room. Sí, un room tour por nuestro departamento. Que yo quisiera dárselos, pero ya cuando estemos de que ya viviendo ahí. este, Porque nada más nos falta la cocina. La cocina. Claro que sí. Igual ya nos dieron de que un proveedor para la cocina. Entonces, pues con ese merengue. Merengues. Queremos ir para preguntarle qué onda, cuánto nos cobra y así. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de otras cosas porque ya nos la pasamos hablando de la boda. este ¿Qué les iba a contar? Ah, pues nada, chismecito. Que ayer creo que duró un ratito sin lentes y luego me puse a pensar de que... Morra, yo quería... Yo quería entrar a un deporte. Creo que es Tocho Bandera. De que traen este... O sea, creo que es en la cintura, si no me recuerdo. Es en la cintura y traen de que paliacates y te tienen que perseguir. Este, una cosa así, es, es el juego. Pero recordé que yo ya no veo sin lentes. O sea, sí alcanzo a ver, pero pónganle ustedes que después de 20 minutos o unos 30, como que me empiezo a cansar y ocupo lentes. Entonces, de por sí sin lentes no veo. Es que miren, si uso, si uso lentes. Voy a sudar, y me voy a cansar. Y luego... Yo nunca he tenido un deporte con lentes. Entonces, eh... Usarlo... No usarlos, pues no voy a ver. Durante 30 minutos. O sea, 30 minutos va a ser un buen juego. Y luego ya después me voy a cansar y voy a querer mis lentes. Eh, no sé. Es algo raro, pero la verdad es que sí quería un deporte. Y ese me gustaba mucho. Eh, porque nadie de coleccionista de... Nadie coleccionista de historias Creo que sí se llama su canal eh, Juega eso Entonces me llama mucho la atención Desde hace un buen Y luego como vi que ya lo jugaba Dije, ay, ha de estar bien padre Y luego hay un equipo de, de ese juego Aquí en mi ciudad Y creo que me sigue en insta Entonces me estaban dando ganas Pero dije, pero yo no veo bro Y yo no me he ido a comprar mis lentes de contacto y nos dijeron que era como. Estaban como en 3 mil pesos, creo. O sea, estaba 3 mil o 2 mil. O sea, estaban súper baratos, pero. Este. No sé, me da miedo. Porque no me he puesto nada en este ojito. Que es el que ya les había dicho que estaba. Eh, o sea, no malo. O sea, ya estaba recuperado, pero tiene una cicatriz. Entonces, no sé qué también le haga eso a mis ojos. No lo sé. Este, pero bueno. Ahorita voy a solo tender la cama y. Amigos, quiero ver un drama Ya lo elegí, de hecho está ya listo O sea, ya está esperándome Y quiero, quiero verlo con ustedes Para ver qué tal, qué les parece Solo el primer capítulo, para ver qué onda Y ya después yo creo que leer tantito Porque ¡Ay, qué creen! Eh, en estos días me estuve leyendo Bueno, primero escuché el audiolibro Y me quedé como en el capítulo Ahorita les digo en qué capítulo me quedé O sea, me estaba gustando en el capítulo 6. Y es el de Emma de Jan Austin. Estaba leyendo este, este tochote, la neta. Este. Porque ya lo había leído anteriormente. Pero la verdad es que. Creo que hace dos años lo estaba leyendo con un club de lectura. Pero la verdad es que no, no lo terminé. Me quedé, creo que en el capítulo. Aquí tengo. Ah, ya mira. Me quedé en el capítulo. Esperen. Me quedé en el capítulo 12. Y ya de ahí. Ay, ya no, ya no leí nada, porque creo que se me, o sea, no sé, como que no era mi temporada para leerlo, no estaba llegando el 100, y luego muchas personas que estaban leyendo ese libro, pues como que tampoco. Entonces, uh, voy a ver un capítulo de esa, ya ahorita les cuento qué eh, drama, qué drama estoy viendo, y, y ya, eso es todo, ahorita nos vemos.